Al pimiento le quitamos el rabito y la semilla. Y pelamos todos los dientes de ajos. Ponemos todas las verduras, el tomate, el pimiento, el ajo y la pastilla de caldo. Un vaso de agua y vamos a batirlo muy pero que muy bien hasta dejarlo hecho un puré. Cortamos en trozos, ni muy pequeños ni muy grandes, la seta. Yo he utilizado cuatro setas diferentes. Estas son portobello, champiñones portobello, eh, setas de ostras. Como no, también he utilizado unos riquísimos champiñones. Y por último, también he utilizado setas chitae. Ponemos en nuestra olla de cocción lenta todas las setas que hemos cortado en trozos. Añadimos también lo que hemos batido anteriormente, el vino blanco y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dejamos durante dos horas y media. Pasado este tiempo, le añadimos sal, azafrán, que en mi caso se lo he añadido molido. Mezclamos un poco todos estos ingredientes. Y le añadimos también el arroz. Siempre os digo, una porción de arroz dos de líquido de líquido pero esta vez vamos a ponerle una parte y media ¿por qué? porque las setas suelta mucha agua y para que no se nos quede caldoso o como lo no, como no sea que os guste de esta manera vamos a añadirle solo una parte y media de líquido volvemos a tapar ponemos a temperatura alta y 30 o 45 minutos después, este es el resultado. Todo dependerá si os gusta más o menos seco el arroz. Y mirad, aquí tenéis listo este delicioso arroz con seta variada. Tiene un sabor que no os podéis ni imaginar. Qué cosa más